Ok, estamos aquí. Tenemos que llegar allá. No tengo que perder. Voy a una exposición donde está mostrando su trabajo una amiga. Vamos a pasar a saludarla y ver por qué tal, y después vamos a ir al, al Museo de la Moneda también a ver otra exposición. Tener excusa para caminar. La primera vez que vi este cartel leí Pilates QL Ahora que dejo la cámara ahí, no pasa ningún auto Acabo de dar cuenta que lo grabado en la exposición no tenía sonido, de nuevo. Pero bueno, eh, a mí me gusta a caleta el trabajo de Latini. Se tienen unas técnicas mixtas que resultan muy pero muy bonitas. Y tiene estos formatos, unos cuadros muy muy pequeños, como de, de 10 por 10 centímetros, que también son muy bonitos. En Daniela Valentini en Facebook o en su sitio web, que lo estoy dejando aquí abajo. Está muy buena la muestra, pero si no vinieron, ya se la perdieron porque solo dura este fin de semana. Últimamente me he juntado harto con Jaime Gen que son las personas que mmm, los dueños en casa del carrete de ayer ¿Estamos contigo? <risa> Qué emoción <risa> Porque ellos se van a Barcelona en 15 días más Se van a estudiar, un y un doctorado cada uno Por eso me estoy juntando harto con ellos porque me quedan 15 días para disfrutarlo Entonces eh, quiero aprovecharlo más <risa> Igual he notado que los vlogs están durando más De hecho mi hermana me comentó en Facebook que están dando más, un, un minuto más al menos. ¿Y ¿Qué les parece? ¿Eso es mucho? Bueno, no está bien. ¿Por qué hacen los pasillos tan estrechos? Man? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Vida superficial porque hay mucha gente que hace y hacen los pasillos muy angostos, entonces nunca tenía visión. Ahí hay un carabinero jugándose sus fichas. Obviamente, este no es el lente como para paracear, pero la niña de blanco, una centroamericana, y estaba muy, muy coqueta con el carabinero. El carabinero se puso a los coquetos los más tiernos es que están como a un metro y medio de distancia conversando, así como manteniendo una distancia de respeto con la autoridad. Muy, muy tierno. Mira, la gente tiene un teléfono que, que se puede sumergir en el agua. Y que tiene dinosaurios. Y es esta, esta, esta la... ¿Por qué tiene dinosaurios? Y se puede mover. Ahí va. Oh. ahí? Dígame. Dígame. <risa> <Mira, mira. risa> Cuidado, te va a comer en mi cabeza esto es todo lo que pienso siempre el próximo año va a ser la calle en serio serrano sí pero increíble no qué cosa eh, que hay un registro editado con todo por de, di de un día entero sí pues solo que es como diario. diario es <risa> me no. la huella no, tenia que esperar que se desequen mi unos minutos ¿no? siempre dejáis la zorra ¡Oh! no, broma, no suena no, no. a veces, siempre Una a veces casi siempre alguien quiere jugo?